Hola, ¿qué tal gente de todas partes? Esto es Mario Kart 64 emulado en Project 64. Una pequeña carrera. Mario Kart. Elegimos a Mario. Por supuesto, Mario Kart, Project 64. Preparados todos. Así arranco siempre. Luz mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. violentos, ¿no? miren lo que le va a pasar <ríe> adiós dragoncito pegado a la línea adiós hermanito ahí va Luigi Luigi y aquí el gorila gorila hasta la vista chavo Power uy. Allí va la princesa Hola, amor Dámelo empate, dámelo empate, dámelo empate Uff, está dura, no me dio el empate Segunda vuelta Segunda vuelta Ese power, ese power Uff, a la hora que salto Ey, estás violenta, amor ¿Qué te pasa? Chaito, está siguiendo los pasos. Evítate esa, pues. ¡Oh! Me la lanzó de regreso. Está violenta. Ah, eh, espérate. Ah, pasa tú, pues. pasito, pasito! Yo te alcanzo. Jaja. Ja. Powers. Y, y, y, y, princesita, atrápame si puedes. Ok. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Casi. Chao, prince. La música que escuchan de fondo es música. Copiler. Llega el primero. Tercera vuelta. Vuelta final. Y la princesa me está dando guerra. música copyleft vamos al túnel del amor con mi princesita vamos princesita al túnel del amor power uff me pasó me pasó me pasó me pasó me pasó me pasó me pasó me pasó me pasó me pasó me pasó Espérame, princesita, espérame. Oh, oh, oh, oh. Ay, cara. Uf, me salvé. Oh, no, la meta. No, princesa, espérame. Dame el empate, princesa. Dame el empate. Y jade el rey, en primer lugar la princesa hija del rey, en segundo lugar el príncipe mario, en tercero el mono chango, chango, chango, esto fue emulación de mario Kart en project 64, Chao, gente de todas partes.